Hola gente de todas partes, bienvenidos una vez más a Retro Gamer 21 En el día de hoy vamos a tener un juego deportivo, sí, me encantan los juegos deportivos, sobre todo los juegos de competencia Y miren, competencia de motos espectacular pues Y aquí tenemos un juego donde el esfuerzo, la dedicación, el empeño, la práctica, la adrenalina, la disciplina y el empuje y todos esos buenos valores deportivos todo eso lo mandamos a la mierda porque esto es hacer trampa y ganar como puedas. Este juego se llama Battle Cross. Battle Cross para Super Nintendo. Y ahí miran: hay misiles, un perro, más misiles, trampas, bombas, nitro. Esto no se trata de ganar, de llegar primero. Esto se trata de que el otro no llegue. Y Entonces eh, tengo muy poquito tiempo jugándolo pero quise hacer un video de este juego porque no, no creo que me quede mucho tiempo jugando este juego ya que no me gusta la manera de la, de, de la apreciación de la pista así eh, no es mi estilo de, de juegos es incómodo jugar así. De todas maneras vamos a darle, a darle una probadita, este es Battle Cross de Super Nintendo O para Super Nintendo, porque estos juegos, muchos de estos juegos están para varias consolas Así que vamos a jugarlo para Super Nintendo y vamos a pulsar Star Si es que lo encuentro acá en mi control Y entonces, ah ok, ya encontré Star en el control O eso creo, ok y acá tenemos lo que son las maneras, acá abajo está todo en japonés esto está en japonés, hasta la conejita linda esa que está ahí abajo está en japonés aquí tenemos lo que son las opciones verdad del volumen y del volumen básicamente y acá esta manera sería manera práctica como para practicar y ganar puntos y acá no sé qué es esto, no sé, la verdad no lo probé y acá la competencia vamos a poner directamente la competencia directamente a la competencia para que veamos cómo es este jueguito llamado battle Cross para super nintendo en esta ocasión así que gente de todas partes les saludo desde venezuela como siempre ya saben que yo yo yo me llamo ricardo los quiero mucho y les mando un saludo y un abrazo y vamos a darle acá todos están japonés no entiendo ni un poquito de japonés nada nada nada así que Vamos a ignorar todo lo que sale escrito ahí Y vamos directamente a la competencia Ok Yo soy el de casco rojo Más oscuro Acá vemos que salta Y tenemos que agarrar Cada uno de esos cuadritos Ahí Y por lo que veo voy a llegar de último Voy a llegar de último Ahí hay nitro, la N nitro O eso creo Ahí está, ven como dejan bombas Ahí está, voy a agarrar el cohete Y <ríe> tengo un cohete en mis manos Voy a tratar de agarrar el nitro Si sí pude, si sí pude, si sí pude Ah, no pude agarrar eso Que eso es para dejar bombas Y aquí hay misil, eh, balas Balas Y que comience la acción, miren bueno, no pude hacer nada con eso Y puedo dispararles Bello, como nos tiene acostumbrados uh, Nintendo En juegos como Mario Kart Que no se gana con la libre y sana competencia Sino haciendo trampas y utilizando trucos Bello, bello la verdad que no, no recuerdo, aquí está el nitro, el nitro, el nitro... No recuerdo dónde son los botones para dejar las otras cosas. Bueno, es que tampoco ha agarrado mucho. Ahora vamos a tratar de... Ajá, pero es que aparecen después. Ay, que hay una bomba. Bueno, bueno, bueno. Creo que voy a llegar de último. Voy a llegar después de la ambulancia. Una vida o algo así. Voy en sentido contrario. <risa> Pero bueno, quítense, déjenme pasar. Voy a tener que utilizar eh, mi... Okay. No, mejor compito sanamente porque si no, no llego. Y acabó la competencia y vamos a ver cómo quedó eso. Yo soy el quinto puesto, quinto puesto. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué malo soy haciendo trampa. Así es este juego. Cross para Super Nintendo, mi gente. Así, eso es lo que están viendo. Y esto por lo menos sale en inglés, pero, pero la parte anterior, puro Japon, Japon, japonés. Creo que es japonés, tampoco estoy seguro. Capaz que es chino. Chino mandalín, ok. Me está explicando que vamos a la siguiente pista. Aunque me fue terrible en la primera, pasé a la segunda. Y ahí voy dando lástima, como siempre. A ver si me concentro un poco. Yo soy el de casco rojo, más oscuro porque hay dos rojos. No sé si se puede cambiar el casco uno al traje, no sé, no sé, todavía no he probado esas cosas porque estaba concentrado tratando de entender qué había que hacer aquí hasta que me di cuenta que simplemente tenías que hacer toda la trampa posible. <risa> Más que llegar primero tienes que evitar que los otros lleguen primero. A ver si me concentro un poco ahí... Varias pistas, muchas pistas, de hecho no las he visto todas, no sé cuántas hay, pero he visto varias, más de cinco he visto. Ok, agarré algo allí que me dio super velocidad, agarré el nitro, o algo así, y tengo balas para disparar, ok, vamos a disparar, porque... Se me están adelantando mucho Lo malo es que cuando trato de hacer De disparar ah, Salgo perdiendo yo Porque Me retraso Ahí está, así sí Así sí así. Uy, no agarré eso Hay un botón para saltar eso Pero siempre lo olvido Ese, ese, de bache Ok, esto debe estar por acabarse Más balas Y tenemos un, un paisaje muy pintoresco y ven un neko, digo un gato Creo que los, a los egipcios no son los únicos que les gustan los gatos, por lo que veo a los japoneses también. Seguramente gente experta en japonología <ríe> puede decir en los comentarios por qué, pero. Esta vez que de, de segundo lugar, esta vez no, no quede tan mal, pues no quede tan mal parado en esta competencia sana y divertida de Cross Battle. O era Battle Cross, Battle Cross. Sí, señor, Battle Cross. Vamos a ver, vamos a ver si vamos a la tercera pista. Para que la vean, la conozcan y decidan si quieren jugar este juego. Lo pueden buscar por ahí. Hay páginas donde están estas rooms Estos rooms ROM se escribe, no sé cómo se pronuncia. Eh, Están estos juegos pues para descargar. Hago ah, de nuevo, miren esta pista es cortita, pero. miren, hay un barco y el barco además está lanzando cañonazos de verdad que estos japoneses De negativo les diré que este juego tiene que a veces te pierdes y no sabes dónde estás. <risa> Estaba perdido buscando allí y no veía el casco rojo. el casco rojo soy yo? En un principio ni sabía cuál Yo comenzaba el juego y no sabía quién era. <risa> Hasta que veía la tabla de posiciones veía que el último lugar era yo. <risa> Ahí sí que me identificaba fácilmente. Ok, no estoy utilizando truco ni nada, pero he dado muchas vueltas, así que debo ir de, de buen lugar. Debo ir en buen lugar. También se vale esquivar. Si eres bueno esquivando. Uh, me dio el cañón. Ok. Puede jugar limpio, pero siempre que se pueda. Vamos a ver que quede que de tercero, quede tercero, señores. En Buttercross, eh, juego para Super Nintendo en esta ocasión. Y vamos a la otra pista, ¿será? Vamos para que vean la otra pista. Tercer, tercer lugar me permite. ¿Me permite mostrarles la siguiente pista? No, no me permite. Oh, estoy llorando. <ríe> que de fuera, señores. Bueno, no verán más pistas de este juego porque este juego no lo vuelvo a hacer. <ríe> Pero si les gustó, pueden buscarlo por ahí en FreeRoms. Eh, pueden descargar el emulador y jugarlo. freeroms.com.net. No sé, pongan free roms en el google y allí le sale así que bueno gente de todas partes gente de todas partes esto fue todo por hoy nos vemos en la próxima ocasión pueden darle like si les gustó el video y suscribirse si quieren así que hasta la próxima gente de todas partes se les quiere un montón